color de los deseos Las fantasías de ayer y hoy Que se acercan en este sueño ¿Y dónde estás, mi caracol? Por la pantalla no te veo Quisiera sol, quisiera vos En un retrato de tener con el color de los deseos Las fantasías de ayer y hoy que se hacen carne en este sueño ¿Y dónde estás, mi caracol? Por la pantalla no te ve. Quisiera sol, quisiera voz En un retrato de tener